Cómo saber si estás embarazada antes de la primera falta. Identifica si estás muy cansada. Como causa del aumento de los niveles de las hormonas, la mayoría de las mujeres empiezan a sentir cansancio como una de las primeras señales de embarazo. Identifica si tienes dificultad para respirar. El feto que se está desarrollando lentamente necesita oxígeno, lo cual significa que podrías sentirte un poco desprovista de él. Desafortunadamente, hay muchas probabilidades de que te siga faltando el aliento si decides tener al bebé. Identifica si te sientes mareada o tienes desmayos. Ocasionado a menudo por baja presión o bajo nivel de azúcar en la sangre, un desmayo o mareo podría significar que tienes un bollo en el horno. Identifica si los pezones o pechos están muy sensibles o doloridos. Muchas mujeres sienten que sus pechos crecen y están adoloridos y que sus pezones están más sensibles durante las primeras etapas del embarazo. Busca señales de calambres o distensión abdominal. Esto es una señal de un embarazo temprano y se siente como si fueras a tener tu periodo. Podría tratarse de tu periodo, pero también podría ser un embarazo. Busca señales de dolores de cabeza. Se piensa que son debido a los cambios hormonales que tu cuerpo tiene durante el embarazo, los dolores de cabeza son síntomas comunes en las mujeres que están en las primeras etapas del embarazo. Busca señales de dolores de espalda. Si no sueles tener dolor de espalda, esto podría ser una señal de que los ligamentos de tu espalda se están aflojando, preparándose para el tiempo en el que tendrás que cargar el peso extra por casi un año. Revisa si tienes manchas. Un sangrado vaginal ligero podría ser causa de la implantación o del óvulo fertilizado dentro de del útero. Muchas mujeres sienten que su periodo está empezando pero de hecho es uno de los primeros síntomas de embarazo. Identifica si tienes cambios de humor repentinos. Si estás embarazada, tu sistema recibirá más hormonas que antes. Esto significa que es probable que estalles por un suceso sin trascendencia o que te encuentres a ti misma llorando sin razón alguna. Entiende que las náuseas y el vómito también podrían ser señales. Normalmente, las náuseas matutinas no ocurrirán hasta un mes después de la concepción y algunas se escapan de este síntoma. Ten en cuenta que orinar más de lo normal también podría ser una señal. El aumento en la micción se debe al aumento en la sangre y otros fluidos corporales, los cuales terminan siendo procesados por los riñones y terminan en la vejiga. Lo más probable es que el aumento en la micción aumente conforme tu embarazo avance. Revisa si no tuviste tu periodo. Si tienes periodos regulares y típicamente puedes predecir cuándo empezarán, este síntoma podría indicar definitivamente que estás embarazada. Tal vez sea el primer síntoma que identifiques. Sé consciente de tus antojos de comida. Tienes antojo de alimentos que nunca comes. O simplemente te estás muriendo por comer algo raro. Los antojos son la señal más común de un embarazo. Revisa si estás más sensible a los olores que lo normal. Este síntoma de embarazo podría ser debido al aumento de los niveles de estrógeno, pero nadie sabe a ciencia cierta. Gráfica tu temperatura corporal basal. Si estás graficando tu temperatura corporal basal, una de las primeras señales de embarazo es una temperatura más alta de lo normal para esa época del mes. Hazte una prueba de embarazo. La mayoría de las pruebas de embarazo no detectan los embarazos tempranos hasta que no hayas tenido tu periodo. Si están presentes otros síntomas de embarazo y todavía no tienes tu periodo, hazte la prueba otra vez.